Hola, yo soy Patricio Ross, de INTA San Nicolás. Estoy trabajando acá en la Ecoagro junto a la gente de los compañeros del Instituto de Ingeniería Rural del INTA en el Campeonato Nacional de Aplicadores. Desde acá los estamos invitando a todos los aplicadores de la zona. Hay un desafío a concretar y es que tenemos que sacar un campeón regional del décimo Campeonato Nacional de Aplicadores. Estamos esperando y vengan cuando quieran este, al stand de linda.